cordial saludo. Es un placer para nuestro grupo de investigación que estén con nosotros. La investigación forma parte intrínseca de la formación académica. Una de las mayores funciones de la investigación en la formación profesional es la de asegurar la excelencia académica en sus programas, respondiendo a los más altos criterios de calidad en la educación. Nuestro grupo de investigación en el desarrollo integral de nuevos ambientes y modelos organizacionales DinamoTIC se ha orientado en las líneas de investigación de la calidad de la educación. Innovación pedagógica y curricular en ingeniería y ciencias básicas, apropiación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicaciones de software libre y tecnologías web avanzadas. Y al saludo, mi nombre es Andresito. Para iniciar un recorrido por nuestra empresa Red de Proyectos, te invito a hacer clic en una de las siguientes opciones. Siendo la atención del lesionado una parte integral de la asistencia médica, se pueden evidenciar actualmente grandes desarrollos como los relacionados con los dispositivos móviles que permiten identificar signos vitales y los diferentes adelantos científicos encaminados en todo momento a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hoy por hoy, existen muchos apps y sistemas que tienen como finalidad apoyar el proceso de enseñanza y en particular de aprendizaje en el área de primeros auxilios. Sin embargo, son pocas las aplicaciones que pueden demostrar que apoyan en el logro de habilidades básicas en los primeros respondientes. Un primer respondiente puede ser cualquiera de nosotros, es por eso que aparte de ser esencial la asistencia que brindemos como primeros respondientes a un lesionado, Debemos tener presente que también la ley de alguna manera nos obliga a brindar la atención a las personas que resulten lesionadas en algún evento que se presente. Y si no lo hacemos, incurrimos en algo que se llama omisión del deber de socorro estipulado en el capítulo 7 del Código Penal colombiano, artículo 131, omisión de socorro, también en la Constitución Nacional en los artículos 2, 13 y 44, podemos evidenciar su carácter obligatorio. En vista de la importancia de lo antes descrito, los grupos de investigación Dinamotic de la Universidad del Tolima, Senagrotic del SENA Regional Tolima, Centro Agropecuario de La Granja y con el apoyo del Dr. César Eduardo Moraley del Instituto Politécnico Nacional de México, deciden desde el año 2015 realizar una investigación aplicada apoyados en las anteriores investigaciones relacionadas con PSR pensar, soñar y realizar y guías didácticas activas de aprendizaje, presentadas en diferentes eventos nacionales e internacionales. Se decide desarrollar un prototipo con el propósito de diseñar un sistema tutorizado que exhiba un comportamiento similar al de un tutor humano, es decir, que se adapte a las necesidades inminentes del primer respondiente en lugar de ser un modelo rígido. El sistema proporciona un apoyo en la construcción conjunta de una solución a una situación de riesgo tal y como lo haría un profesional humano, para que el primer respondiente pueda llevar a cabo su labor con los protocolos establecidos. Dicha aplicación móvil, multiplataforma, guía al primer respondiente por medio de, de guías didácticas activas de aprendizaje y la mediación de tutores inteligentes en un prototipo que apoya la valoración de la escena, la valoración primaria del lesionado y la ejecución de maniobras de soporte vital básico según protocolos vigentes. Este proyecto muestra la investigación aplicada que actualmente está siendo desarrollada con el apoyo tecnológico de Tecnoparque del Centro Agropecuario La Granja del Espinal Tolima este proyecto presenta los conocimientos básicos que se deben tener en cuenta para responder adecuadamente como primer contacto ante una sugerencia o emergencia mientras los servicios de salud arriban al lugar de los hechos. Eso teniendo en cuenta que está comprobado que la ayuda que se presenta en los primeros minutos depende en gran parte del pronóstico y la evolución de una persona lesionada, herida o afectada por una enfermedad. El aplicativo está diseñado con guías didácticas activas de aprendizaje metodología investigada por los profesores Gustavo Alberto de Hortúa Rico, Carlos Leal y Ángel Rojas, luego de ser diseñada la aplicación, se asignan sistemas de descarga por Internet para que los usuarios puedan incorporar dicho aplicativo en su celular o en su tablet. Este sistema, luego de ser descargado, es totalmente local. No requerirá conexión a Internet para dar total maniobrabilidad en sitios de difícil acceso a las señales convencionales. Sin embargo, contará con herramientas adicionales que podrán ser incorporadas y utilizadas cuando se tengan acceso a Internet. ¿Qué tecnología se utiliza? Actualmente se ha utilizado con la investigación aplicada con las guías didácticas activas de aprendizaje. Se han logrado realizar prototipos de prueba utilizando rutas de aprendizaje que incorporan el uso de Audition en la edición de sonidos, Sony Vegas en la edición de video, iClone en el diseño de avatars y ambientes virtuales, Google SketchUp en la creación de entornos tridimensionales y Camtasia Studio que integra todos los componentes generando rutas de aprendizaje en tiempo real que busca emular el comportamiento del tutor humano, es decir, a través de un sistema que puede adaptarse al comportamiento y las necesidades del usuario, identificando la forma en que él mismo resuelve un problema a fin de poder brindarle ayudas cognitivas cuando le requiera en el caso específico de la atención básica al lesionado.